Y cuando yo escuché la risa de Leyes en el comercial ese. <risas> no sé si caché esa risa. La de Hill Leyes, sí ¿Sí? sí, sí, sí, sí. Eh, sale en el comercial. Es una risa con, como con eco que tiene el loco. Pues, no sé en qué parte la tiene. Ya, ya. Es este culiado. Esta película la tengo que ir al cine. Y mi papá me hizo el mejor regalo de mi vida. Me regaló dos películas piratas. Una era Batman. La dos. Y una hueá de terror. yo vi la esta hueá y dije. No, esta hueá la tengo que ir a ver el cine. Yo de hecho fui después de la hueá a ver al cine esa hueá. Y mi mamá me creó era weá, Pero contento viendo la película. Porque yeah. yo era era bacán ver cómo tenía ella Batman. Y a todos los hueones locos hueón. Loco. De hecho cuando cae el Batman al... al al alcalde yo que iba loco oh, me asusté no? Después viene la risa, después, el de Jack Nicholson, el primer Batman ese del 70, para que no, ya ese me gustaba su personaje porque son, estaba chico, todos nos gustaban, y era el del cómic, la misma, bueno, o sea, bueno se perdona. Jack Nicholson nunca me convenció mucho, no mm, Batman, como le dicen en internet, gansteril sí el otro, eh... A ver, el, el la risa de este hueón de Hilldale igual me da miedo. Es la risa que más me da miedo de los de todos los guasones es cuando, cuando interrumpe la reunión de la mafia. No, no, no, estoy hablando de Hilldale, de no, no, no, de Jared Leto. Ah, de Jared Leto. No, la risa, esa risa sabes que está bien también. Está sí, a mí y las mejores risas del guasón, lejos, lejos, sí, pues, lejos. Es que está muy bien planeado porque es como que ni siquiera se ríe, es como que parodia una risa. Yo lo hago igual, sí, ¿eh? lo hago igual. Gracias por notarlo. Pero, sí, claro, sí. Pero, pero, ¿cachai? Hay, hay una intención, está muy bien, está, hay una intención ahí. Por eso está muy bien ese guasón, porque con cada gesto y con cada, con cada acción, el, este guan de está. Está, ¿cuál te, eh, te está, ¿cuánto se llama? te estaba diciendo algo, como, está haciendo partido, está bien, está súper bien. Es la otra es cuando llega, cuando Joaquín Phoenix, yo creo que deberíamos hablar un día de Joaquín Phoenix, ¿eh? así, más adelante vemos las películas porque Joaquín Phoenix es un loco culiado que me, me gusta esa, me gusta la ola del loco culiao Sí, sí, está oh, Un bien. weón que solo, que entró en depresión, weón. Cortaba la raja toda libros. la... ...culpa, ¿cachai? Sí. El loco, ¿sabes? independiente de lo que haya pasado en el Joker, independiente de cualquier wea, eh, el loco igual se la jugó por un guasón... Eh, bueno, la idea era que sea un realista, y la risa, ¿sabéis qué? No me gustó mucho, no creo que sea la mejor risa del guasón, ¿Cachai? Porque sí. es una vez más natural, ¿cachai? El producto... Sí, de es, que era raro, era... Así. es otra propuesta, sí está bien. no que A mí me gustó sí. mucho que sí, fuera así. Lo que me gusta es como planteó el guasón. Esa es la vaina que me gustó. Claro. De hecho, le aguanté la captura, entendí todo. Sí, porque igual con lo, por los buenos actores cuando te proponen weá, yo, por ejemplo, ahora todos aprendimos con Gildeyer que, bueno, esperemos que pasa. No, no digamos, porque cuando salió Gildeyer. Sí, bueno, la, Las películas eran todas de princesas, bueno, así como de, de adolescentes. Sí, Sí, pues, Entonces, eran buenas, sí. Yo, yo vi una, era buena, pero. Uno tiene el prejuicio. ¿no? Y. el guasón, el último guasón, yo creo que también le puede. Y eso, weón, bueno, se agarra una madrazo, weón, bueno, fuerte, porque el loco es un guasón de los últimos, ¿cachai? es un guasón que de hecho hay una, yo no, ahí yo me perdí igual pero hay un guasón que se saca hasta la cara weón la toma la hija, sale una hija del guasón muy de la weá, muy multiverso muy, eh. muy muy muy la cagada de argumentos eso bueno, yo, yo yo siento que un ejemplo de continuidad de continuar argumento weón son Marvel y DC porque ellos tú sabes que hacen por grupo los cómics ¿cierto? ¿Qué hacen? ¿No? ya la continuidad del ¿Lo han numerado? ¿Por grupo? Ah, sí, pues tienen, sí, tienen su equipo, tienen su reparto en ¿sí? No, su sí, sí, sí Tienen todo el rato la continuidad, weón, la weón, se les para la raja, ponen Batman más alto, más chico. Ya, ese Batman yo lo que vi y dije, oh, me gustó, Careta, Careta, porque era un Batman, eh, era una propuesta de Guasón muy bacán, muy bacán. Ahora con respecto a los Batman. Eh, el Batman que yo sí que me, que me sorprendió y me gustó harto y es muy del cómics para los buenos es que les gusta así como ese, cuando Batman le le saca la chucha Superman, ese cómic se llama Attack Night, creo, no, no, no, no oh, recuerdo, Samuel, no, el se, se plantea Batman en el futuro, ¿verdad? cuando Batman viejo, eh, de hecho el Guasón saca la escena del Guasón cuando mata a la gente en el programa, hay escenas que el loco, yo creo que junto con el director, hicieron de que el loco brillara. Y, y yo creo que Bernard estaba pasando un periodo medio debre, ¿cachai? Que ya le criticaron mucho la weá, pero todo el mundo le gusta, todo el mundo que le gusta a Batman le gusta esa esta weá. Porque le salió bien el Batman viejo, ¿cachai? Sí. Ahora esa weá de como ¿cómo pagaste la deuda? Compré el banco ya, ¿cachai? El Batman de Era un de, Batman de, chistoso, de, ¿eh? Era un Batman chistoso, ¿cachai? Tiraba la talla. Que eso los otros Batman no lo tienen. No, pues que Batman lo tira la talla. Sí, Sí, pero era muy. Es la única No, dale, dale. Eso. Y termino con que, a ver, Michael Keaton, yo creo que el mejor Batman, puta, Bruce Wayne Crespo, no, con este tu madre, y cuando la bendeja. Bruce Crespo, este weón! Era horrible como Bruce Wayne, si tenía razón. Era horrible como Bruce Wayne, era como cualquier weón. Sí, sí, sí, sí. Pero loco, yo ahí entendí a madrazo, es que primero, el cine no te respeta los trajes de los superhéroes y segundo, <ríe> tampoco el parecido a los personajes. Y Keaton, yo siento que en interpretación de Batman, el mejor. El mejor. Dejo, me gusta su traje, me gusta su... Y el más entretenido, Batman Forever. Batman Forever no es mala, Batman 3. No es mala Batman 3. Batman 3, ¿cuál es Batman el malo de Batman 3? Batman 3 los cara, es sale, los, la sale la... Cara cara. y Jim Carrey. Sí. Sí. sí, claro, pero ahí volvieron al cómic. Pues. Ahí volvieron al, al cómic de los años 60. <risa> esas explosiones locas, loca. El, el Jim Carrey siendo Jim Carrey. Claro. Tampoco sí. digo que sea tan mala, ¿eh? pero se, fue, se zafaron de la, de, la, de la propuesta que tenía Tim Burton. O sea, se zafaron 20 pueblos. Po. Era otro bolón. Otro bolón. No, porque lo tomó otro weón, Lo tomó. Ahora termina el pisito. Sí, dale, dale. No, terminé. Ah, eso era. <ríe> no, pero que me gustó, Carreta de Manigi, porque creo que agarraste a los personajes fundamentales de toda esta saga, ¿cachai? A lo mejor, personalmente, a ver. ¿A quién más? Así como recordar, eh, eh, el Batman de Christian Bale no está malo y, y y queráis o no puso le, le puso esta voz culiada, como de, de, de enfermo de, de cigarrillo ¿cachai? ¿qué que pasó <risa> parte del canon, esa, esa, ese bolón no, no existía ¿cachai? el pan cabrón, ¿cachai? ese, ese, y, y empezó a formar parte del canon, a, entonces eh, claro le agregó un par de cosas pero tampoco muy convincente no me da depresivo no depresivo y a mí dice Batman depresivo como ya, no no no no le entro mucho también no sé. y y lo otro, de los que me está cansando los Batman ¿eh? es hablar de los papás del Batman y de toda la historia sí, bueno. sí ya hay, hay hay hay un momento en el cómic que Batman ya supera esa ah, cosa sí la muerte de los papás lo superó weón, ya era el la tema ¿La ¿entiendes sí ¡Este cón, ¿Ya? ya! ¡Ya todos sabemos cómo se murió luego de verdad! Pero de verdad... De hecho la última Batman era muy fundamental, seguía siendo muy fundamental el, el, el rollo de los papás. Bueno, ¡Claro! Pues, ¡Vamos, a da para más, da más!